Nos encontramos en el embalse de Amadorio... ...que bueno, es bastante característico porque... ...se encuentra muy próximo al mar... ...en el término municipal de, de Villajoyosa... ...se encuentra a escasos kilómetros... ...de hecho se puede ver el mar desde la coronación... ...y eh, es un embalse que tiene una capacidad... De ...aproximadamente 15 hectómetros cúbicos... ...de los cuales ahora mismo tenemos el embalse... ...lleno a aproximadamente del 50%... ...en torno a unos 7 hectómetros cúbicos y medio... ...y el principal uso que se le da... Al agua, de, al agua de este embalse es al abastecimiento para el término municipal de Benidorm y los términos aledaños, dentro de lo que es la comarca de la Marina Baja. Hay que tener en cuenta que en, que en verano se produce, pues bueno, lo que ya conocemos, que se produce un incremento muy importante de población eh, que vienen de vacaciones eh, y bueno, a disfrutar del, del periodo estival aquí en la, en la costa. Ahora mismo, eh, gracias a las lluvias que, que se han ido produciendo desde el invierno pasado, sí que podemos garantizar que con estos 7 hectómetros cúbicos y medio podemos garantizar el, el abastecimiento en todo el periodo estival. Antiguamente se utilizaba también para regadío, pero fundamentalmente la, el uso que se le, se le da a este agua es para abastecimiento, con lo cual es una infraestructura de gran importancia. La presa que sirve para poder delimitar este embalse es una presa de gravedad, es decir, que no trabaja por resistencia estructural, sino que trabaja por peso, y es una presa de hormigón. Una presa que ya tiene unos cuantos años, se inauguró en el año 57, y actualmente el abastecimiento se puede garantizar gracias a dos tomas, en cada una de las márgenes del, de la presa. En la margen izquierda existe una toma, la cota 108, que permite abastecer de, de agua al, a la marina baja, cuando el embalse se encuentra en una cota superior, que ahora mismo nos encontramos por encima de esa cota, estamos a la 116.65 aproximadamente, y cuando, cuando baja de esa cota tenemos también una, una toma en la margen derecha que permite suministrar agua hasta la cota 90, hasta que el nivel del, del embalse está muy bajo, con lo cual podemos aprovechar la capacidad del embalse prácticamente al máximo.